Y hey, muy buenas, esto es un nuevo video Y hoy vamos a jugar Minecraft, Bedwars O también algunos juegos Bien, vamos a jugar hmm. Primero vamos a jugar un mini juego para PvP PvP Bien, como les quiero decir que yo soy bastante bueno Entonces que vamos a jugar Clásico Yo no juego cosas Ahí está Ahora sí, vamos a pelear. Se Primero vamos a empezar aquí. Una manzanita. Eh, ¿qué sé, ¿Qué hacé? Toma, toma, toma. Voy otra vez. Sí, sí, a veces soy bastante malo gente. XD Ahí está. Siguiente partida. Otra vez. Dale, dale, no. ay, sí. ay, ¡Ay! casi, casi! casi No, flechita? ¿Casi? ¿Tú? y corriendo. Vale, vení, vení. No tengo flechas. Y no llega tan lejos la caña. ¡Epa! ¿Y esto qué fue? partida ¿Otra vez? Bueno, otra vez era Manzana Siempre hay que empezar con una manzanita, claro Lo bloqueamos Lo bloqueamos, lo bloqueamos Le tiramos, le tiramos, clic, clic, clic Le lanzo la flechita, clic Se escapa, pero yo le tiro una flecha. GG. Estoy mejorando bastante, aquí Bien, otra vez. Bien, por fin otro. Ahí está. Vamos a ver qué tan pro es. Tiene bastante... Es bastante bueno, su Lo lo Hola, para, para, para, para, para, para. Una manzana, me está pegando. El tubo. Vamos a ver si le podemos ganar a este. dale vení. Primero, siempre hay que comenzar. Si es que le llamaba, con una flechita. Así. ¡Eh! ¡Eh! para ¡Eh! casi lo dejé a uno de vida lo dejé a un corazón casi bien vámonos a bedwars no volvemos pimba bedwars vamos a jugar un servidor random Por qué no estoy orando bien, bien tengo una idea Para que se vea todo re bien, creo que con 8 chunks, si sí, se ve bien, okay. eso es así. Eh, ¿En qué momento lo puse Y si lo acomodo yo así, gente Para que se me haga más cómodo todo Uy, lo acomodo mal Ahí está ¿Por qué dejo un espacio ahí? Ahí oh, Ahí donde está el arco En el cuarto está El coso La bola de fuego Bien, vamos La técnica de ir a echarse rápido conectar el bloque porque si no siempre me caigo Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Qué? ¿Qué? Gris oscuro uh, Gente, ya tenemos Hay uno para ir a atacar No me Si no debe estar armado, <risa> sí, sí, Ya vamos a ir a atacar. Una bola fire y vamos. Jiji, <risa> bromita. Bien, vamos a ir agachados. para que si no nos detecte no tiene que detectar. Si nos detecta, ya metemos tres, bus, tres kilos de burger. a chetarnos todo y después vamos porque si no me matan al instante como recién me mataron el gris ya no está ya no existe el gris oscuro 8 bajamos venimos y mejoras El amarillo ha sido destruido por Tech. Bueno, XD. ¡Ah! Tengo 6! Recién es pauneado. ¿Para qué voy a ir a esperar si sí, Cuando ya estoy ya terminado. Todo, todo nuestro money, estamos arco Y todo perfecto. Por ahora ni uno me está yendo a atacar. O bueno, me está atacando ahora. Bien, bien, bien. Esto es una muy buena ventaja. Ahí, bien, bien, bien. Uy, me hice perfecto. Nunca llega si Sí, ya sé. Mejoras. Reforzar armadura para que sea esto más fuerte. Uf. Bueno, creo que ya es momento de atacar. El azul no existe. Bueno, creo que lo mejor va a ser ir a buscar... Mirá. pero bueno a ah, mis patas ah, no español lo que faltaba a ah, la máquina alguien me empuja acá me perdí. Joder, mira, anda, bien bien bien bien bien bien bien Pum, sí. Para ese entonces. Yo voy a estar full diamante. Okay, no se puede. Que oh, estoy intentando. No. Так 5, 6, 7 7 Necesito 8 Esmeraldas en no... no. dinero magnético ¿Sí? todo el poder ¿Sí? de Tokyo este vendrán Totalmente No, no me sirve. 16 diamantes. Se ve que algo se pone Qué raro, pero bueno. A buscar. E... 14 13 2, 1, 20 diamantes. ¿Estamos full cosa? Bueno, full no. Mejoras. piumba, Listo, ahora sí ya estoy... Bueno, vamos a jugar este modo Me parece curioso Por el nombre, como se llama Voy a venir esto Para que me ande mejor Un run Un run 4 vs 4 Mentira 1 vs 1 Bueno, está bien. ¿Y de cuánto es? Algo ah, no, me dice que de dos. Do, de dos equipos. Comenzar. Seleccionar kit. Minero. Armadura Mercurio. Uh, ¿Qué es Mercurio? ¿Qué son? Más imáquete, te de micro, no me entiendo de otra Y que, y qué es Minecraft minicraft Después voy a revisar eso, gente Quiero tener rangos Quiero tener el rango youtuber como todos los youtubers Se imagina gente, te hago rango youtuber cuando acá en el servidor xd ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Eh, eh, <coughs> bueno, no me gusta un <coughs> survival. Entonces, ¿qué me salvo? Subimos. Es que igual lucha contra todo en un mundo lleno de libros. Recuerda que si vez despierta. ¿Qué? ¿Gente lo vieron había más de una persona. Bull de abad, TNT Gaj, Ski Sk Block, Sk Escondite. Uh Escondite. El Disney. El Vie. Rosa al solo. Bueno, vamos a jugar a este gente. Y vamos a unirnos a un servidor random Bien ah. Selector de equipos Ay. Yo me sé un truco Gente, que es ir por acá Un punto No, manzanita No sé, no sé jugar esto Vamos, gente, sí se puede. ¡Uy! ¡Uy! ¡Chao, <risa> ¡Otra vez! Yes. ¡Segundo gol! Si sí se puede, gente! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Oh, no! <risa> ¡Cómo se cayó! ¡Es re épico! Amigo, nah, amigos! ¿Vieron? ¡La muerte más épica! ¡Dale, dale, dale! <risa> <risa> ¡Vamos! ¡Y, sí, ¡Azul! Sí, tomen, tomen. Soy malísimo para hacer eso. Bueno. Dejémosle ganar un punto de que sea. Ahora sí voy a jugar otra Trailer de verdad. Thank <laughs> you. de la historia Está toda la ok gente tengo que aprender a hacer eso porque la verdad soy re malo oh que bueno, que lindo mapa Espero que les haya gustado el video <risa> Esto fue todo bueno, Quiero buscar <risa> una astete Bueno gente, espero que les haya gustado el video Esto es todo el video de hoy Bueno, chao